Al escribir el libro ha habido sorpresas muy grandes para mí y eso es lo que quería contarles. Eh, si ustedes ven la imagen, ahí representa un cataclismo digital, que es lo que va a pasar en los próximos años. ¿no? Y es que estamos eh, entrando en lo que es la Cuarta Revolución Industrial y en esta Cuarta Revolución Industrial eh, van a haber muchos cambios. Algunos países de repente o algunos grandes van a eh, sufrir cambios muy drásticos y algunos pequeños innovadores pueden... Eh, surgir Entonces, si pensamos que eh, ya los filósofos anteriormente habían pensado que, eh, bueno, quisiéramos eh, entes inteligentes que trabajen mm, de forma autónoma para, para nosotros, pues Aristóteles había pensado que eh, no existiría más esclavos y si todas las cosas que tuviéramos pudieran eh, trabajar de forma autónoma. Eh, ya sea obedeciéndonos o eh, notando la necesidad. Por ejemplo, él hablaba de una lira que tocase su propio acorde. Y el término inteligencia artificial en realidad fue acuñado en 1956 y actualmente es un campo de investigación próspero eh, donde eh, bueno, se trata de estudiar entidades que puedan percibir, razoma, razonar y tomar decisiones en un entorno de forma apropiada. Eh, si ahora habláramos de, por ejemplo, Aristóteles eh, y tuviera no solo una lira, pero un teléfono inteligente que le sugiere canciones de su agrado, que predice la escritura, que clasifica automáticamente el correo electrónico, si es spam o no, eh, traduce textos, reconoce los rasgos faciales, puede pintar, componer canciones. Y eh, organiza actividades, por ejemplo, le puede pedir un Uber y este Uber puede ser un carro eh, que venga con, un, o sea, un carro sin conductor. ¿no? O sea que las aplicaciones son variadas y ya hay muchas empresas que están eh, explotando la inteligencia artificial. Eh, bien, los, eh, los algoritmos de inteligencia artificial actualmente... Eh, pueden simular el procesamiento cerebral gracias a avances en estos algoritmos y gracias también a los supercomputadores y a la gran cantidad de datos, ¿no? Eh, tareas muy sencillas como el procesamiento de imágenes o como reconocer una cara, por ejemplo, los humanos la hacemos de forma muy sencilla, pero esto era un reto para todos los computadores y para los algoritmos, ¿no? Un eh, evento que ocurrió... Eh, en 2016 es que una inteligencia artificial eh, pudo derrotar a los campeones de Go, que es un, una inteligencia artificial que juega este juego estratégico que es eh, muy complejo. Antiguamente los, eh, algoritmos, los algoritmos tradicionales no podían resolver este problema, pero actualmente eh, los campeones de Go han sido derrotados y eso ha sido un desafío para el ser humano en su capacidad de estrategia y de creatividad, y bueno, ha hecho pensar mucho también a los filósofos en lo, eh, en lo que podría acontecer. Las predicciones de 10 a 15 años dicen que la inteligencia artificial podría duplicar las tasas de crecimiento económico mundial y aportar con 15,7 billones a la economía mundial. Esto gracias a la introducción de una fuerza de trabajo virtual, eh, del incremento de hasta un 40% en la productividad laboral, y el desarrollo de innovaciones con flujos de ingresos. Eh, lo que se espera entonces es una alta competitividad en cuanto a empresas y países y eh, el, el desafío más grande será que estas empresas logren aprovechar las mejoras de productividad de las invenciones de la inteligencia artificial y al mismo tiempo eh, de poder evitar un mayor desempleo y una mayor desigualdad. Eso será eh, en los próximos años. Y entonces, eh, comparando por ejemplo Bolivia, que es un país que eh, tiene más o menos el doble de población que lo que tiene Dinamarca, eh, ha exportado en 2017 8 mil millones de dólares eh, y su economía se basa en eh, recursos naturales, eh, principalmente minerales e hidrocarburos. Mientras que si comparamos con un país que basa su economía en innovación como Dinamarca, ellos han exportado casi 10 veces más eh, que Bolivia el mismo año. ¿no? Entonces habría que pensar si es que Bolivia podría, gracias a esta, eh, este cataclismo digital o esta revolución industrial que viene, poder eh, replantearse hacia una innovación o hacia una economía basada en innovación. Y entonces, eh, ¿la innovación qué cosa es? La innovación es la comercialización de un producto que tiene que ser mejorado y que además mejore un servicio en un mercado, ¿no? Y para algunos estudiosos eh, es la causa fundamental del desarrollo económico. En el libro están eh, todas las estrategias de inteligencia artificial que se han planteado, bueno, del 2017 al 2019, eh, vemos que países como Canadá, que fue el primero en plantear una estrategia de inteligencia artificial, eh, bueno, tiene un presupuesto bastante alto eh, y todos los países que ya han presentado, entonces eh, vemos que tienen un, un presupuestos muy importantes, incluso dentro de los primeros países está México, eh, que México mmm, ya ha presentado una estrategia, ¿no? Hay otros países que todavía no tienen una estrategia, pero la están desarrollando o tienen algún plan o tienen eh, el deseo de tomar alguna medida, como por ejemplo Brasil, que ha creado ocho laboratorios de inteligencia artificial, ha adoptado eh, los principios de inteligencia artificial de la OSD. O por ejemplo Colombia, que ha creado un centro para la Cuarta Revolución Industrial. Y entonces... Eh, Sí, son varios los países que tienen eh, ya iniciativas, pero hasta donde yo he podido investigar, Bolivia no tiene una estrategia de inteligencia artificial. Entonces sería una gran eh, oportunidad llevarla a cabo. Ahora, los grandes eh, logros o los grandes, eh, las grandes fortalezas que tienen los bolivianos y sus oportunidades, ¿no? Y yo tenía la intuición de que, los bolivianos tenían una cultura de emprendimiento y felizmente esto ha sido corroborado con investigación que he hecho, eh, que justamente la Escuela de la Competitividad de la Universidad Católica Boliviana eh, ha hecho un estudio bien profundo sobre todo lo que es emprendimiento en Bolivia y ha comparado con varios países a nivel mundial, 70 economías. Y realmente los bolivianos son los que tienen el más alto eh, la más alta percepción de su capacidad como emprendedores y eh, tienen el mayor, eh, la mayor motivación para emprender. Eso realmente se saca medalla de oro, ¿no? Pero no es solo su, su percepción de capacidad y su eh, motivación a emprender, sino que realmente, efectivamente, en la región de Latinoamérica y el Caribe, Bolivia ocupa el tercer lugar en emprendimiento enorme. ¿no? Es decir, que no es solo su motivación y sus ganas de empremer, emprender, sino que también lo es. En realidad, eh, 3 de 10 personas o 3,5 de 10 personas tienen un emprendimiento, ya sea formal o informal. Por otro lado, otra ventaja, otra fortaleza que tiene Bolivia es su demografía, porque es un país joven. Eh, la media de edad es eh, 24,6 años aproximadamente, y eso quiere decir que la mitad de la población... Eh, tiene menos 24,6 años y la otra mitad eh, bueno, es mayor a esa edad. Y justamente lo, los emprendedores más activos son aquellos que están eh, en ese rango a partir de los 25 años. ¿no? Por otro lado, una oportunidad que, que Bolivia tendría es que la naturaleza de los negocios basados en tecnologías de inteligencia artificial no requieren eh, grandes inversiones en maquinaria La mayor inversión o el éxito de los proyectos está dado por los expertos que desarrollan estas tecnologías o estas innovaciones es decir, el know-how el saber cómo hacer las cosas si el gobierno entonces invierte en educación invierte en gente que esté eh, trabajando, que, que tenga esa, ese know-how, entonces va a poder eh, eh, van a poderse hacer todas estas innovaciones y por otro lado los costos operativos eh, en Bolivia pueden ser más ventajosos que en otros países eh, por ejemplo pensando que el mismo salario que en Bolivia se puede eh, tener con, desarrollando un, una innovación en Bolivia con cinco ingenieros esta misma innovación que se la desarrolle, por ejemplo, en los Estados Unidos va a ser mucho más cara de desarrollar en los Estados Unidos que en Bolivia si se tiene la, la gente apropiada, ¿no? Entonces Bolivia ahí tendría otra eh, oportunidad o fortaleza. Eh, dentro de otras oportunidades importantes es que esta revolución industrial está comenzando, se dice que va a durar los próximos 20 años, va donde va a entrar con gran esplendor, eh, y promete saltos rana. Eh, estos saltos rana quiere decir que, por ejemplo, en Asia se han visto eh, emprendimientos o negocios que, eh, gracias a su alta interconexión de di dispositivos móviles, eh, pues han crecido en una forma espectacular de entre uno a tres años, cosa que a las empresas les tomaba 10 años eh, de lograr hacer empresas grandes. ¿no? Entonces, eh, bueno, hay que pensar que en Asia ellos tienen la mitad de la población mundial. Entonces Bolivia tendría que enfocar también su mercado hacia afuera, ¿no? Y bueno, hay que aprovechar esos eh, saltos rana de tecnología. Por otro lado, a nivel mundial hay muchas expectativas de que la tecnología pueda ayudarnos a vivir en un mundo mejor. Y por ejemplo están los 17 objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que se promueven, que se, se quiere llegar a pobreza cero, un trabajo más digno, eh, salud para todos, etcétera, ¿no? Eh, por otro lado, hay varias organizaciones eh, que promueven la inteligencia artificial para el bien, eh, de Google, eh, OpenAI, o por ejemplo, hay un laboratorio Mila, muy, muy importante. Hay herramientas open source eh, que todos pueden acceder y con las que se pueden desarrollar aplicaciones. Y por otro lado, entonces, están... Eh, plataformas gratuitas con servidores GPU eh, que pueden eh, utilizarse para hacer experimentos. Ahora, la parte dura, claro, son los desafíos. Y en los desafíos es lógico que pensemos en que la competencia inter internacional es muy fuerte. Han visto, eh, bueno, hay presupuestos sumamente importantes. Es para muchos países un... Eh, prioridad nacional, eh, esto de las estrategias de inteligencia artificial. Por ejemplo, Putin dijo que quien eh, eh, liderara la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Entonces ya se pueden imaginar la, la competencia que es para muchos países eh, ser líderes en inteligencia artificial. Por otro lado, la generación de talento, ¿no? Eh, tener buenas universidades que que estén preparando a la gente. Y en realidad, eh, por lo que yo he visto también, bueno, los bolivianos tienen una muy buena preparación en cuanto a ingenierías, eh, matemáticas, todo aquello. Habría que enfocar un poco más a lo que es inteligencia artificial. Pero una vez que estos eh, expertos se... Eh, desarrollan en el país. Entonces, ¿cómo hacer para que no se vayan? Porque después, eh, con los salarios que, es, que hay en otros países, estos, esta gente muy preparada, entonces podría irse. Y entonces hay que eh, generar un ecosistema de innovación que no solo genere el talento, retenga el talento, pero además pueda atraer a, a, a, a expertos extranjeros, ¿no? Y no solo eso, también, sino atraer inversionistas. Muy importante. Y por otro lado, otro desafío es que eh, según los expertos en startups eh, ven que las percepciones que ellos tienen respecto a las condiciones de los startups en Bolivia son muy malas, hay mucha burocracia, no hay apoyo para estas startups eh, y eh, no hay eh, inversión. Entonces es muy difícil y a pesar de eso la gente está haciendo su, su startup, su innovación. Claro que eh, el 95% de, lo, de, las, de los emprendimientos en Bolivia tienen un mercado local, entonces habría que eh, darle la vuelta a ese 95% para hacer que esas exportaciones salgan. La estrategia que se propone es un gobierno que sea el impulsor más eh, siete pilares de éxito y claves de éxito. Dentro de dos pilares puedes atacar principalmente a, a la atracción de inversores y expertos y, como lo había dicho antes, eh, generar un ecosistema apropiado, hacer una excelente selección y administración de proyectos. Ahí tendrá que haber una gran, eh, un cuidado muy especial en qué proyectos se van a apoyar y cómo se manejan las finanzas. El tercer punto es un, es un punto que se eh, ve en muchas de las estrategias de inteligencia artificial, que es la eliminación de obstáculos eh, y tomar decisiones sumamente rápidas, ¿no? Tener una rapidez total eh, para tomar decisiones. Eh, bueno, eh, la educación, que creo que es uno de los capítulos más largos del libro, eh, donde con... Yo creo que cambios sencillos, se puede hacer eh, grandes cambios, ¿no? En cuanto a mejorar eh, la educación. Eh, apoyar mucho el emprendimiento, o sea, les facilitar la innovación, todo lo que sea necesario. Eh, hacer un trabajo muy eh, colaborativo con la industria, ¿no? Y además tomar en cuenta qué infraestructura física y digital eh, es necesaria para realizar los proyectos de inteligencia artificial. En cuanto a educación, es pues muy importante eh, considerar que eh, desde la escuela, la universidad e incluso en el trabajo, eh, es muy importante considerar el aula invertida, donde el profesor eh, es más bien un facilitador, ¿no? que se pueden tomar eh, cursos magistrales que estén dispuestos en, en la red, y entonces el alumno mirará eso, pero después en clase discutirá o, por ejemplo, hará un trabajo en base a problemas, ¿no? Ellos tienen que resolver un problema y considero yo que los alumnos se pueden eh, organizar muy bien entre ellos, ¿no? Eh, y que, que tienen un problema y lo resuelven con mucha creatividad. Después habrá que actualizar los contenidos que se les está enseñando, ¿no? Para que estemos a, a la par de todos estos descubrimientos eh, y estas innovaciones. El inglés es eh, una herramienta fundamental porque todos los libros de inteligencia artificial y toda la ciencia están en inglés, entonces es muy importante que ellos dominen este idioma. Y propongo, por ejemplo, estos clubes de programación robótica, innovación, ciencias y artes, que si pensamos que somos... Eh, Patrimonio intangible de la humanidad con el carnaval de Oruro, ¿no? donde pues, la gente tiene esa fe y esa devoción, que podría con esa misma fe y devoción dedicarse a eh, clubes de rica, ¿no? y, y trabajar eh, para que desde muy pequeño los niños eh, se vuelvan innovadores, eh, que trabajen en, en estas tecnologías de punta. En el libro hablo un poco sobre la mentalidad de crecimiento que da muchos y excelentes resultados últimamente y principalmente esta habla de eh, que eh, pues el, lo, lo que se consigue no es tanto una inteligencia nata con la que uno nace, sino que eso se puede cultivar a través del de, eh, trabajo y creo que eso se debe enseñar también en los colegios e incluso en los trabajos, ¿no? y la meditación que actualmente está dando muy buenos resultados eh, en, en todo ámbito. Uh, en cuanto a, a innovación, eh, propongo, por ejemplo, eh, incubadoras en todas las universidades donde siempre se trabaja en grupos interdisciplinarios, eh, una persona que sabe de inteligencia artificial, alguien que sabe de negocios y un comodín que podrá eh, saber. Bueno, ahí tendrá que ser todas las áreas, ¿no? O sea, puede ser medicina, economía, arte, eh, derecho, cualquiera de las áreas que se combinan para crear una innovación. Finalmente, creo que lo más importante es que para llevar a cabo esta estrategia es tener confianza, tomar decisiones ágiles y ser muy flexibles, tener excelente comunicación y colaboración. Eh, pensar mucho en la inclusión y la diversidad y tener una excelente gestión de proyectos. Eh, a la vez, pues seleccionar los proyectos que con el mínimo, eh, con la mínima inversión se pueda lograr el máximo retorno. Y eh, ser muy éticos porque la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa. Les agradezco por, eh, por su atención. El libro ya está... Eh, en Amazon y también eh, pueden ustedes eh, descargarlo de la página web. Eh.